Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Suad y os voy a hablar de la mujer saharaui. Eh, para empezar, pues hablar de la vestimenta tradicional saharaui, que es lo que yo llevo ahora, que se le denomina melfe Y consiste pues en una tela que se fabrica a partir de, de, de diferentes tejidos y que también se fabrica en diferentes colores. Y es lo que utiliza la mujer saharaui en el día a día. Eh, también está la vestimenta tradicional de los hombres, que se le denomina darra. Eh, en cuanto a, a la utilización de la melhefa, pues sirve como protección eh, de las extremas temperaturas o las condiciones climatológicas que hay en los campamentos, ya que pues, sirve de protección en invierno, eh, como abrigo, en verano, de las altas temperaturas. Incluso en muchas ocasiones pues es necesario llevar ropa de manga larga, incluso pañuelos o turbantes, eh, tanto hombres como mujeres. Y en cuanto a los pañuelos y turbantes, esto también es necesario eh, durante las tormentas de arena o el siroco para protegerse pues, eh, del impacto de, de los granos de arena, tanto en la cara como en los miembros. Eh, ya eh, centrándonos en la mujer saharaui, pues la mujer saharaui ha tenido un papel eh, importante, eh, como he dicho antes, en el, en el, durante el establecimiento de los campamentos, ya que se pues, encaró del reparto de, de la ayuda, de la educación, la sanidad y de la prestación pues, de la asistencia o la atención que era necesaria en aquel momento. Eh, tuvo una gran participación. En, en el sector de trabajo y en proyectos de cooperación, tanto de producción como en servicios. Y eh, la mujer pues, ha, eh, es un pilar fundamental de la, de la cultura saharaui, de la población saharaui, de la sociedad saharaui, porque eh, también ha tenido una esencial labor en las reivindicaciones eh, de la causa saharaui, sobre todo las que tuvieron... Eh, y sobre todo en las manifestaciones que tuvieron lugar durante los años 60 y 70. Eh, la mujer ha sido bueno, las mujeres han sido fundamentales eh, durante la, la lucha de los derechos sociales y políticos del pueblo saharaui, y durante la búsqueda pues, de la independencia y la búsqueda de una solución a, al conflicto de, en el que se encuentra el pueblo saharaui. Eh, eh, cuando se creó el, el Frente Polisario, se creó también la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, la UNMS, y que se encarga o dirige y gestiona pues, varios programas de asistencia social que intervienen también en, en, la, en la promoción y prevención de la salud de la población, eh, también administra pues diferentes espacios como es la casa de las mujeres que, eh, donde, también, donde se llevan eh, programas de formación, de alfabetización, de eh, informática formación en, en varios terrenos, de, en varios sectores de, de trabajo y que sirve eh, o que va orientado principalmente a los jóvenes saharauis para darles herramientas pues, que les ayuden a desenvolverse los campamentos de refugiados. Eh, como digo, pues la UNMS no solo se encarga de, de esto, sino que también es la voz eh, eh, principal y se encarga eh, eh, o, o trabaja para empoderar y velar por los derechos de, de las mujeres saharauis. Lo ha hecho desde el principio lo sigue haciendo hasta a día de hoy. Y eh, eh, ya por otra parte, hablando de la gran labor que, que desempeña la mujer saharave en los campamentos de refugiados, pues es necesario hablar dele, del equipo de mujeres que se encarga del desminado en, en los territorios liberados. Eh, como ya sabéis, después del alto al fuego en 1991, pues los territorios eh, liberados quedaron eh, plagados de minas antipersonas y anticarros, que afectan a los saharauis pues eh, día a día, eh, los que se encuentran en, en los territorios liberados y donde pues, ha habido muchísimos casos de heridos, de amputaciones y de muertes, que ha afectado tanto a la población saharaui como también a los animales o a las crías de animales que, que tienen los, los, los saharauis. Entonces este equipo de mujeres eh, ha, ha sido pues inmensamente activo en cuanto al desminado y ha llevado a cabo pues una grandísima labor en este terreno y han conseguido pues desminar eh, eh, muchísima, una grandísima cantidad de, de minas, de localizarlas y de, y de desactivarlas, porque claro, un, el principal problema es que pues que no se conoce la localización de estas minas y eh, en cualquier momento pues se, se, se cobra una vida o eh, hiere a, a, a civiles saharauis. Eh, por otra parte, hablando ya de la mujer a nivel personal, pues es la que se encarga de las tareas de la casa en, en, la, en la sociedad saharaui, la mujer es la que suele encargarse de la casa y de todo lo que tenga que ver con, las, eh, con el terreno doméstico, con, con, a nivel doméstico. Y en el sector de trabajo, eh, pues tiene un grandísimo, eh, una grandísima representación, sobre todo en sectores como la educación y en la salud. En la educación, pues desde las guarderías hasta colegios, incluso institutos, pues siempre ha tenido una, una grandísima presencia femenina de maestras. Eh, y eh, en la salud igualmente, o sea, eh, más del 60% son mujeres. Eh, sin embargo, bueno, a nivel, a nivel eh, político también tienen representación, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo o jurídico. Eh, también a nivel internacional tienen, tienen, las mujeres eh, tienen representación, la mujer saharaui. Pero sin embargo eh, existe pues, una falta de visibilidad y, y, y sobre todo de participación por parte de la mujer en... en a nivel político. Eh, en cuanto a la salud, por ejemplo, como se menciona en el plan estratégico de, del Ministerio de Salud del 2018-2020, su es plan estratégico mm, centrado en el género, y en él pues, se habla de cómo, la, eh, a pesar de que las mujeres representan más del 60% del, del sector de la salud, pues cómo no tienen esa representación a la hora de, eh, de la toma de decisiones, como tampoco tienen mucha representación en, en las políticas sanitarias, eh, en la política sanitaria. Eh, entonces, pues, eh, eh, una de las labores principales, y que, y que digo, como, como se puede ver con el planteamiento de, de este plan, pues se ve cómo se está buscando un cambio eh, y cada vez en, en la sociedad saharaui se habla más y se le da más visibilidad a este problema y se intenta pues, incluir y darle más representación a la mujer, empoderar a la mujer saharaui para que tenga pues, eh, eso una representación eh, eh, no solo a nivel local sino también a nivel nacional y también pues eso que tenga una representación en la política y en la toma de decisiones.